Saludándolo cordialmente, profesor, damos inicio al laboratorio 3, referente a sistema endocrino. Los objetivos de este práctico son comprender cómo la TSH y el si influyen en el metabolismo, reconocer que la falta de hipofisis y tiroides afectan el metabolismo y observar las diferencias que se dan entre los diferentes procedimientos. En este caso, para este laboratorio se utilizó el cálculo de metabolismo basal para el cual se requirió los milímetros de oxígeno en, por hora, para el, para el cual se utilizó la siguiente conversión, que es milímetros de oxígeno consumido en un minuto por 60 minutos eh, dividido en una hora, para que nos dé eh, los milímetros por hora. Eso dividido en el peso en kilogramos del ratón utilizado, lo cual nos dará el metabolismo basal. ¿Y qué es la TCH? La hormona estimuladora de la tiroides o TCH promueve la síntesis y secreción de la hormona T3 y T4 en la tiroides. Es parte del eje hipotálamo hipófisis tiroides, ilustrado en la imagen, y la RH estimula la liberación de la TCH de la hipófisis anterior, siendo una hormona que depende de otra hormona. Procedimiento número uno. En este caso se inyectó eh, con TCH a un ratón normal. En este caso se ve que el metabolismo de la rata aumenta al momento de inyectar TSH, puesto que esta hormona es un estimulante de la tiroides, por lo que al aumentar su concentración hará que se active la tiroides incrementando T3 y T4, responsables de la metabolización del organismo. Y es por eso que se aprecia una diferencia con la metabolización sin TSH. En el procedimiento 2 se le inyectó TSH al ratón tiraillectomizado, obteniendo un metabolismo basal de 1537 mililitros de oxígeno partido en kilogramos por hora. En este caso el metabolismo de la rata no se ha afectado, esto debido a que la rata no tiene tiroides en el cual puede actuar la hormona TSH. En el procedimiento número 3 se inyectó TSH al ratón iPox y se obtuvo que su metabolismo basal fue de 1733 mililitros. 0,8 mililitros de oxígeno entre kilogramos por hora, mientras que el metabolismo basal sin TCH fue de 1512. Esto se debe a que la TCH estimula la tiroides, por lo cual aumentará el metabolismo. A modo de resumen, una vez inyectó TCH en la rata normal, tal como se vio anteriormente, se observó que su metabolismo basal aumentó en comparación a la rata normal, sin esta hormona. Lo mismo ocurrió con la rata hipox, sin embargo, la rata tiroide, tiroidectomizada perdón, se mantuvo igual en cuanto a su metabolismo, ya que se le extrajo la tiroides. El control de las concentraciones de TSH el organismo es muy importante para mantener la amistad. Cuando los valores de esta hormona son muy bajos o altos, se pueden producir patologías como lo son el, el hipotiroidismo e hipertiroidismo. ¿Qué es el propiltiobrasilo? El propiltiouracilo es un medicamento el cual se utiliza para el tratamiento del hipertiroidismo, condición la cual provoca una sobreproducción de la hormona tiroxina, la que actúa como acelerante del metabolismo. Esta actúa contrarrestando esta producción no deseada, la cual puede derivar en efectos como la pérdida de peso involuntaria, aumento de la frecuencia cardíaca, etc. En el procedimiento número uno de propiltiouracilo, constaba en inyectar una rata, eh, con propiltiubracilo en condiciones normales. El metabolismo que se obtuvo fue de 1.512 mililitros de oxígeno entre kilogramos por hora, a comparación del metabolismo inicial, que era de 1.704. La rata presentó una disminución de su metabolismo basal, producto de la inyección del fármaco. Procedimiento 2. Se le inyecta propiltiubracilo a un ratón hirodectomizado. <coughs> Y se compara su metabolismo basal con el metabolismo basal del ratón sin la inyección. Se puede evidenciar que el metabolismo del ratón sin tiroides que se inyectó propil tiuracilo no varió significativamente con respecto al ratón. Sin tiroides que no se le inyectó este inhibidor de dioxina, ya que el ratón al no poseer tiroides no tiene la capacidad de secretar esta hormona, por lo que este inhibidor de la producción de esta no tiene efectos significativos. En el procedimiento 3 se inyectó eh, con propil y a un ratón sin hipófisis. Donde se puede apreciar que el propiluracilo no tiene efecto sobre el metabolismo basal, puesto que al no poseer hipófisis no se estimula la tiroides, lo que genera como consecuencia que no haya secreción de tiroxina, por lo que el fármaco no podrá actuar sobre esta hormona. Cuando realizamos el experimento con los tres tipos de ratas, logramos identificar que el propiluracilo no significó mayor cambio en los metabolismos de las ratas sin tiroides ni hipófisis. Esto lo podemos atribuir a que al no tener estos órganos, no tenemos la producción de hormona a inhibir. Esto se traduce en que las ratas, tiroidectomizada e hipox tengan un metabolismo basal relativamente igual al de la rata normal. Finalmente, se puede decir que el sistema endocrino es vital para el proceso metabólico de nuestro organismo, y si faltara o se atrofiara la hipófisis o tiroides, podría tener consecuencias a nivel metabólico. Así también los fármacos pueden influir al momento de controlar la metabolización de este sistema.